Qué tal tribu, bienvenidos una semana más al Marihuana, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¿Cómo va eso, Peña? Hoy tenemos preparado un marihuana nao de lo más especial. Durante estos últimos años poco a poco se ha ido rompiendo con ciertos tabúes en torno al cannabis. Como sabréis el valor medicinal de la planta es brutal y desde hace algunos años no solo se recomienda para nosotros los humanos sino que se está avanzando mucho también en el uso medicinal de cannabinoides para nuestras mascotas. El dolor crónico, el control de la ansiedad u otras enfermedades no solo son afecciones que nos perjudican a las personas, nuestros pequeños peludos también lo sufren. Por ello, son muchas las organizaciones, médicos, científicos y veterinarios los que están comenzando a investigar sobre terapias con canabinoides que mejoren la calidad de vida de nuestros perros o gatos enfermos. En Colombia, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hablar con el médico veterinario Santiago Acosta que nos contó un poco más sobre esta relación entre cannabis y mascotas. A raíz de la legalización que hubo acá en Colombia, eh, ha surgido mucho, mucho, mucho trabajo, se han abierto bastante las puertas y asimismo se han visto los resultados en animales, sobre todo, que es lo que yo más trabajo: dolor crónico, eh, control de ansiedad eh, y, sobre todo, acompañar las patologías propias de la vejez en los animales. Obviamente y como suele ser habitual, a nivel internacional y sobre todo en países donde el cannabis ya se ha legalizado, como Estados Unidos o Canadá, se han podido poner las primeras piedras para comenzar a crear organizaciones que se centren en la dupla animales y cannabis. Este es el caso de la Red de Cannabis Medicinal Veterinaria, fundada en Colombia una vez se resolvieron los problemas legales. Su trabajo por el momento se basa en investigar, cómo interactúan los fitocannabinoides en el organismo de nuestros amigos de cuatro patas para trabajar en medicamentos que contribuyan a paliar o sanar diferentes patologías. Estamos en un momento muy importante porque creo que hay muchísimo por hacer. Eh, si bien hay investigaciones enfocadas en animales, muchas de ellos están enfocadas en murinos, eh, o sea animales de laboratorio, ratas de laboratorio, pero no han podido evolucionar más de ahí. Eh, en unos países por el tema legislativo como es esta España, que no lo pueden todavía aplicar y está en el proceso que esperamos que pronto sea un proceso de legalización total de la planta en España. Pero hay otros países donde ya tienen eh, un proceso investigativo más adelantado principalmente enfocado al CBD. Eh, en Estados Unidos hay productos para equinos y para mascotas ricos en CBD, en Canadá también, eh, pero vemos que hay un potencial enorme de investigación en THC y otros fitocannabinoides, terpenos y terpenoides que no se han tenido en cuenta. En España, a medida que se va normalizando la situación en cuanto a la planta, se van dando pasos hacia adelante. La asociación Bolera Besaya está comenzando a trabajar en colaboración de la Red de Cannabis Medicinal Veterinaria, por el momento están siendo pioneros en nuestro país, dando los pasos para que nuestras mascotas puedan gozar de las mismas oportunidades para su salud que en otros países. Trabajamos en la red, en varios países, eh, principalmente en Colombia, evidentemente, pero en Argentina y en España, donde estamos haciendo una fuerte alianza con la Asociación Bolera besaya para el tratamiento de animales y en investigación para buscar patentes de extractos de cannabis medicinal. Ya que hemos empezado a, func a funcionar con, con Adrián en la asociación nuestra, y los resultados que hemos tenido en los primeros pacientes animales han sido buenísimos. Nos invitaron a venir, John Betancourt y su, y su plataforma, Conciencia Verde, y no nos lo pensamos, el hecho de venir pues para, para aprender de ellos y para poder hacer una coordinación con ellos y poder tener en España más o menos lo mismo que tienen ellos aquí. La idea ahora es que llevar lo que estamos haciendo acá, llevarlo a España y empezar a hacer lo mismo, que crezca una red, que la red empiece a verse, que podamos hacer... El manejo médico en animales que es muy importante, no solamente porque son un paso fundamental para llegar a la legalización y al manejo, al manejo en humanos y, solamente, y vamos a poderlo hacer directamente con pacientes asociados que quieran llegar al proceso, que quieran probar el proceso y que, que, que, que nos permitan evaluar los resultados y poder hacer una investigación seria y concisa del tema. Cada vez falta menos para el evento que todos los años esperamos. Coged fuerzas porque llega la Spanabis 2019, con el ICBC abriendo las puertas un año más al cannabis en Barcelona. El evento B2B creado para promover las relaciones entre profesionales del sector tiene por objetivo tratar el potencial económico del cannabis y la viabilidad de que España se convierta en uno de los países clave en el mercado europeo de la planta. Sí.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 Este fin de semana se celebrará la sexta copa Herbes del Dimoni, en la que tendremos la actuación del señor R. En breves os contaremos alguna sorpresa que tiene preparada para el décimo aniversario de Delitius. Y recordad, ya tenemos publicado el Marihuana News 80, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Esto no para, Peña. La semana que viene os esperamos con más hierba. ¡Buenos humos!